El prestigiado doctor Alfredo Jalife hace un análisis detallado acerca del proyecto del litio que impulsa el gobernador electo de Sonora Alfonso Durazo, revisando todos los elementos humanos, los recursos naturales y las tecnologías. Jalife lanza una advertencia del peligro que encierra la iniciativa del próximo gobierno de Sonora. La República Mexicana cuenta con enormes recursos naturales que administrándolos correctamente podría generar bienestar para la población pero dada la cercanía con el imperio norteamericano se necesita conocer a fondo los intereses visibles e invisibles que participan en la toma de decisiones. La vasta experiencia del doctor Alfredo Jalife en geopolítica ayudará a entender mejor la estrategia que un país como México debe seguir para que los recursos naturales no sean depredados por otras naciones. Nada menos que la entrega del litio de Sonora a... Pues, por lo que se está viendo ahorita, dos estados fronterizos de Sonora, que son eh, Nuevo México y Arizona, pero mucho más allá, eh, les, eh, lo que realmente perturba es ya el organigrama, cuando uno entre penetra quiénes están jugando eh, eh, qué tipo de actores, que son del más alto nivel de los Estados Unidos. El, el gobernador electo, que todavía eh, no toma posesión, lo hará hasta el primero de septiembre, pues como que se ha adelantado demasiado eh, y eso llama también mucho la atención eh, con este proyecto, que ya este, hay un periódico de Villahermosa, perdón, vean eh, mi lapsus, eh, este de Hermosillo, que se llama Correo, donde anuncia que eh, van a colocar ...pues nada menos que a la ex embajadora... ...de esta ex embajadora... ...escuchen... ...de Estados Unidos en México... ...Roberta Jacobson... ...muy polémica... ...ella es israelí, estadounidense... Eh, y, ...y la va a llamar... ...a formar parte... ...no queda muy bien clara la nota, eh, eh, ...al gabinete... ...o va a formar parte del Consejo de Desarrollo... ...vino a consolidar... ...la reforma energética... ...ella vino al final del periodo de Peña, eh, con una actividad muy, muy controvertida, tenía una agenda mucho de reingeniería, sexo social, se la pasaba en las calles de México, etcétera. Pero así que digamos, que bárbara, sabe mucho de energía, evidentemente que nada. Ahora, sí comenta, se comenta ahí que es para promover las inversiones, eh, pero ni siquiera hay licitación internacional. Esa es otra cuestión importante. Y ya yo de entrada le, les comento por, por qué esta, esta cuestión del litio eh, llama poderosamente la atención. Eh, primero que nada, el golpe de Estado en, en, en Bolivia se da debido al litio. Yo incluso eh, saqué un artículo que causó trémulos. Incluso cuando iba a venir Evo Morales y nos agarró la pandemia a una conferencia del Partido del Trabajo en México, él, él pidió expresamente eh, charlar conmigo porque no habían visto en Bolivia la dimensión de lo que yo llamé el litio golpe la dimensión del golpe de estado que se debió precisamente porque Evo había coqueteado con los chinos y luego se había atrevido a hacer una uh, pues una fábrica de autos eléctricos en Cochabamba yo conozco muy bien Bolivia, he ido muchas veces incluso tengo un libro Conjunto con el mismo Evo Morales Etcétera Entonces el litio no es cualquier cosa Estamos hablando que es el Ahí se viene el choque De dos gigantes que son China Y Estados Unidos Un mes antes del golpe de estado En, eh, en Bolivia Que tuvo como motivo eh, Tras bambalinas Precisamente la, la Captura del litio de Bolivia Había estado Ivanka Trump eh, en, en la frontera de, de, de Bolivia, precisamente en, en Argentina, en Tarija, cerca de Tarija. Yo di clases incluso en nombre de la UNAM en Tarija. Eh, conozco bien la región, estuve ahí un mes, etcétera. Incluso descubrí en ese momento que Fox quería eh, eh, hacer pasar un gasoducto de Bolivia pasara por Chile para traerlo y beneficiar a sus intereses personales que llegase a, al puerto de Lázaro Cárdenas y luego para eh, llevarlo el gas a, a la frontera más que nada a la costa oeste de Estados Unidos específicamente a California Fox nunca pensó por México siempre pensó por los Estados Unidos pero ahí yo me enteré hice un artículo y muchos comentan que ese artículo que ese artículo le tumbó su proyecto neoliberal, porque lo hizo una asociación con un presidente neoliberal de, de Bolivia. Y cuando eh, se cae el proyecto, Fox es tan educado, eh, que dijo, pues cómanse su, su gas, eso fue lo que le dijo a los bolivianos, ¿no? la, la gran cultura que tiene eh, este expresidente mexicano. Bueno, entonces... Eh, Sí quería decirles, eh, eh, cuando estuvo Iván Trump, eh, no creo que se fue a visitar ahí este Argentina, ni le interesó, fue directamente, incluso hablaron de una ruta de litio, y se habla mucho en Sudamérica, es pues, un país que yo conozco muy bien, eh, de, de ese triángulo del de litio, en, de, de, que tiene la parte, eh, de, de la frontera que tiene Argentina con Bolivia, pero además, la parte que tiene de litio Perú y, y Chile, eh, eso no hay que soslayarlo. Entonces, eh, como ven ustedes, mi enfoque es meramente geopolítico, que es nada menos que Madeleine Albert, quien fue secretaria de Estado, pero ahí viene la parte importante, eh, que hoy, a sus 84 años, si no me equivoco, eh, es como su hija, pudiéramos decir, la, la Roberta Jacobson, que, que tiene 61 años, y Madeleine Albright, también es israelí, estadounidense, tiene 84 años de edad, pero tiene este grupo, que ahorita se van a ir de espaldas ustedes, eh, yo lo conozco, y vean, se los voy a decir con humildad y rigor, eh, lo investigué desde la reforma energética de México. Era la piedra de toque para privatizar eh, los hidrocarburos mexicanos. Eh, ahorita vamos a ir a ello eh, pero hablando bien de la, la cuestión, bueno, eh, eh, ¿qué es? ¿a mí que me quedó después de leer esto? porque hay que decantar siempre las ideas, bueno, estoy viendo el escenario lo que llamaría en francés es un déjà vu el mismo escenario entreguista de otra riqueza nacional, que en este caso es el litio, que ya se dio yo verí, estoy viendo que Durazo está operando como Videgaray en forma total, o Calderón, eh, totalmente entreguista, entonces eh, estoy viendo el mismo escenario se está repitiendo, antes fue con los hidrocarburos y ahora lo estoy viendo con, eh, con el litio, y ahí es donde pesa mucho esta, el nombramiento de, de Roberta Jacobson, es eh, socia, literal, de eh, Madeleine Albright, quien les digo rápidamente quién es Madeleine Albright, eh, digo, Vean, estamos hablando de la, eh, eh, yo diría, pues del grupo que hereda toda la idea de Zbigniew Frechinski, quien fue asesor de seguridad nacional eh, con Carter. Eh, ella es eh, muy cercana a Hillary Clinton, al mismo expresidente Obama. Y, y ya cuando uno se mete a ver eh, de qué se trata. Pues estamos viendo, eh, y yo hasta me fui de espaldas cuando vi que todos los pesos pesados de la seguridad nacional de Estados Unidos, pues están ligados a este grupo de Albright Stonebridge Group. Obviamente el nombre de Albright es su nombre de y es una empresa. Ahorita la van a ver, y ahora sí me voy, pero ahí les va antes de que me vaya eso, porque eso no la puedo perder de vista. Este, pues ella es socia inversora. Agárrense ahora sí que de la silla De los Rothschild O Rothschild, como les quieran llamar Y de George Soros Es decir eh, Eso es lo que está Yo no sé, una de dos O Durazo vuelve a traicionar Como ha traicionado toda su vida A quienes ha servido O se ha aliado Y en este caso estaría este Traicionando al presidente López Obrador pues dormir, Que es hipernacionalista yo no creo que la secretaria de Energía, Rocío Nagli, eh, apruebe esta, esta situación. Ahorita también vamos a hablar de eso. Entonces, estamos hablando de alguien que pesa muchísimo y me, me voy ya a esa diapositiva que ya tenía ahí, Giselita, Vean, se los digo, de rigor, lo digo con unidad de yo La hice hace hace ocho años en mero frenesí de la de la Reforma energética en México que combatimos y luego pues ya, ve, ya se perdió desgraciadamente y ahora este pues el presidente López Obrador intenta rescatar pues lo mínimo posible de la entrega eh, de, tanto de PEMEX como de la CFE y vean, vean los miembros de Albert Stonebridge Group vean, Lee Hamilton peso pesado vean la fecha en que lo hice septiembre del 2013 Vean. Roger Altman, bueno, ese es mega Megaligas Mayores. Es el padrino de, de Pedro Aspe. Y Pedro Aspe a su vez es padrino de, para que vean qué importante es la genealogía y la biogeopolítica de esta Patricia Armendariz, que fue un desastre en, en México con el asunto del SAT, y ahora la premian con una diputación plurinominal. Bueno, son de las contradicciones que a mí de veras. Eh, uno tiene que ser te, tiene que tener mucho hígado ¿eh? para aguantarlas ¿sí? entonces ahí tienen Iber Charles Prince exdirector de Citigroup cuando era eh, eh, eh, eh, socio Cedillo y nada menos que Samuel Berger asesor de seguridad nacional de Clinton Vean, eso fue eh, lo, esos son los miembros de Albert Stonebridge Group hoy no es fácil encontrarlos ¿eh? porque luego, luego yo saqué esta, este, este diagrama pues inmediato cortan cosas así no sabe como que eh, bueno, ahí la tenemos, sirve para la historia, y si sí les quería hacer hincapié mucho en que no estamos jugando, estamos hablando de lo mismo, se está repitiendo la misma historia entreguista de la reforma energética hoy lo estoy viendo ya como preanuncio con, eh, con eh, pues la entrega de litio ¿no? que eso es la, la eh, Sonora tiene el principal depósito del mundo eh, no produce, no es el primer productor, son dos cosas diferentes pero sí tiene el principal depósito, allá en, incluso puso la imagen guisadita de esta hay eh, eh, un lugar en, eh, en Sonora pero también tenemos mucho litio en Zacatecas y en San Luis Potosí, sí, sí, que estén alertas nuestros amigos de Zacatecas y, y San Luis Potosí bueno, ya este eh, hablamos de, de la socia, porque aquí traigo mi hilo, porque si no me voy a perder. Ya tenemos los miembros, y ahora nos vamos... Eh, vean, Evercore tampoco crean que es así algo muy puro, ¿no? Eh, tiene su historial feo o fétido. Y vean, ahí lo mejor leo, una in intricada historia de los Paradise Papers. Ahí está, con Pedro Aspe. Sacaron este artículo en El Economista. A veces que yo sigo bien estos, tengo mis archivos y lo único que hago es desempolvarlos. Y, eh, y ahí pues vamos a ver una serie de manejos en Sonora que no olvidemos es frontera con, con Sinaloa. Bueno, ya les dije todo con decir eso. Y recuerden también quienes participaron en la privatización eh, de Pemex participaron BlackRock y Jeffy Morgan Chase entonces aquí ya estamos viendo los juegos financieros detrás de la captura del litio, porque México no tiene capacidad financiera, lo entiendo Bueno, pero ¿por qué de antemano si todavía no lo sabemos este ya están entregando el litio ya descaradamente ya ya sin, sin ningún rubor ni, ni, ni temor. De, a, ahí está mi famoso artículo, fondo de inversiones BlackRock y JP Morgan Chase, detrás de la privatización de Pemex. Es decir, yo no entiendo esa precipitación por lo del litio. Vean, nos van a venir a rogar inversiones. Tenemos que eh, escoger la mejor o, o hacer un fondo mexicano de inversiones para explotar el litio, ¿Por qué tenemos que entregarnos a un grupo específico de Estados Unidos. Licitémosla. Así, vamos a ponerla. A ver, ¿qué me... Entiendo que China no entra. Lo entiendo, como soy un bebé. Eh, está vetada China en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. También lo, lo entiendo. Pero no se claven. ¿Por qué? Porque vean, ahorita está bien la elección el año entrante. Primero que nada, aquí el timing es fundamental. Hay las elecciones legislativas, donde ahora, al corte de caja de hoy, eh, eh, eh, es probable que retome el Partido Republicano la mayoría. Bueno, y ahí viene algo importante. ¿Por qué está perdiendo, están perdiendo los demócratas? Incluso Biden ya empezó a bajar en su popularidad. Y ustedes lo saben, yo no me meto en esas cuestiones: quién es bueno, quién es malo. no. Yo ahí veo qué le interesa más a México. Ahora. Esta parte que les voy a decir es fundamental, Trump trae alianza con Elon Musk, y Elon Musk tiene la cuestión de Tesla, los carros eléctricos, y los carros eléctricos pues, tiene una fábrica en, eh, en, si no me equivoco, en Las Vegas, eh, y, naturalmente, ellos están atentos al litio de Sonora. Eso No hay que ser este, genios para darse cuenta. No crean que había que llegar a ser gobernador de Sonora para darse cuenta. Y aquí hago un paréntesis. ¿Cuál es la postura del anterior...? Bueno, pregunta tonta, ¿no? Porque además estuvieron con él y apoyaron a Duraz. Eh, la postura de la gobernadora Pavlovich, que ya se va, y la de Mario Fabio Beltrones que manejó mucha seguridad nacional con Fernando Gutiérrez Barrio en la Secretaría de Gobernación bueno, ustedes ya conocen la historia de Manlio Fabio para que la repito pero obviamente pesa mucho en, en Sonora él tuvo mucho que ver eh, eh, con el ingreso de Estados de México al Comando Norte en Aspen, Colorado a, a grado tal que, Bill, que, eh, que Bob Gates no Bill, a no confundir ...con Bill Gates, ¿no? quien fue secretario de la Defensa... ...tanto con demó que demócratas, con republicanos... ...yo lo me acuerdo muy bien, en el Washington Post... ...le dio las gracias en público a, a Mario Fabio Torres. ...bueno, ahí estoy dando datos duros... ...pero ahí viene la parte principal... ...la política de migración de Estados Unidos... ...sobre todo ahora en la fase de Biden... ...es un desastre... Vean, ...le están pegando durísimo a Kamala Harris... ...diciendo que es muy mala política... A Jacobson la corrieron a patadas, ella era la, la encargada con Biden, creo que renunció a su mes, la renunciaron hace dos meses, por no haber sabido manejar la cuestión fronteriza de México y Estados Unidos en la cuestión migratoria. Y entonces uno es cuando hace otra pregunta tonta, ¿y cómo es que la gratifican en, en Sonora? Si no sabe manejar la cuestión migratoria, además ella no ha sido muy pro-mexicana pro que digamos, ¿eh? Nos ha portado muy bien, que digamos con los migrantes. Bueno, pero ahí se los dejo en el tintero. sí, ya la corrieron de Estados Unidos. Es decir, fue tan mediocre su performatividad, su desempeño, que la misma administración Biden la, la, la quitó. Y ahí la tienen, reaparece eh, eh, ya casi. A ver, entre Durazo siendo gobernador. A ver, vean ustedes los escenarios. Y ella, Roberta Jacobson, siendo. Eh, miembro X asesora del Consejo de Desarrollo Económico. ¿Quién pesa más? Vean qué pregunta más tonta les acabo de hacer. Por favor, va a recibir órdenes durazo, literal. Estos no están acostumbrados a que un mexicano les ordene, menos a ese nivel que tiene. Vean, yo independientemente de lo que di eh, elucidado de, de Jacobson, tengo que reconocer que pesa no mucho, muchísimo. ¿Por qué? Pues por su relación con Madeleine Albert, que es su socia. Así de fácil. Y ya vimos de qué, de qué tamaño vuela eh, eh, eh, Madeleine Albert. Bueno, ya dicho esto, este, pues vamos a empezar a ver el hilo de los tweets ignominiosos que colocó sin sin recato eh, Alfonso Durazo. Y ve, gratísima reunión con el Consejo del Atlantic Council ya, abrimos otro, otra otra herida Atlantic Council pero ese señor no tiene ni idea se fue a meter a la boca de los lobos no de uno de los lobos Atlantic Council no pesa mucho, muchísimo exageradamente y su director, ahí está ese señor quienes me invitaron a una reunión, lo invitaron le ordenaron que vienes para acá cuate. el eh, a una reunión con asociados para plantearme el interés que tienen en invertir en Sonora, en sus puertos, turismo y energía. Vean, si vienen a invertir en puertos, yo no estoy cerrado, no cancelo una gente, bienvenidos, no hay, no hay problema. Y eso con bemoles, ¿eh? porque el puerto al final de cuentas pesa y ahí va a salir todo el litio, es más cercano donde está el depósito, ya leí un artículo. ¿no? Los chinos tenían interés en él. Precisamente era por la eh, por la salida al mar y, y, y turismo igual. Bienvenidos, Nosotros recibimos muchos turistas de Estados Unidos. Más tenemos no un tenet. Eh, esa es la realidad. No lo podemos soslayar. Pero ya la energía, cuidado. Espero que el presidente López Obrador esté enterado. Tengo entendido que la secretaria eh, de energía Rocío Nagli, está muy enterada, pero él les da algo atroz el litio, no entiendo por qué es un tema que no maneja la Secretaría de Energía ahí vienen quién lo maneja la Secretaría de Economía ahí luego me platican por qué bueno, tendrá los tamaños Tatiana, que no es economista para bloquear además ella es de Sinaloa como su hermano, teniendo a su hermano Manuel, que ya conocemos su historial el, eh, asesinaron al papá, vean aquí ya hablé de dos asesinatos, el suegro de Durazo, el, el papá de Tatiana, es decir aquí hay cosas muy fuertes que se juegan ahí y no me voy a meter al tema de los Levarón que ahí sucedió muy cerca al depósito en la frontera de Chihuahua con depósito de Límitio en la frontera de Chihuahua con Sonora que es un estado muy importante y maravilloso y le deseamos lo mejor pero tengan cuidado, el litio no es de ustedes nada más, hay una federación y luego este Durazo ya hace eh, ya habla de una mega región binacional, ¿de qué estás hablando? ese señor no tiene idea que es la soberanía de México es una federación todavía, bueno sepárate y ya, haz lo que se te dé la gana o ya están empezando con la ba balcanización ya me preocupó, ¿eh? Se los digo abiertamente, ¿eh? ya me preocupó. Eso es lo último que queda en México el litio. Y mañana que se van a querer separar Zacatecas porque tiene litio, porque viene un inversionista gringo o se separan San Luis Potosí porque viene un inversionista gringo. Entonces, ¿en qué quedó la República? Vamos a hacer una República del Norte y una República del Sur. Cuidado, están jugando con el fuego. ¿eh? Se los digo abiertamente. Bueno, ya dicho esto. Este, ya tenemos ahí, regresemos, Cicelita, a los famosos tweets de, de Durazo. ¿Lo puedes y luego el segundo pone, vean, les propuse, me mata de risa Durazo. ¿El qué propone? No sabe nada de estos temas. Uf, no supo de seguridad. Vean cómo dejó la seguridad de México. Y dice, un programa estratégico de infraestructura binacional. ¿Estundieron bien? estructura binacional, quiere decir que es de los dos lados. A ver, si mañana hay un conflicto de Sonora con Arizona o con Nuevo México, ¿quién cree que va a ganar? A ver, ¿quién? Pues con el fin de potencializar, ni sabe escribir español, se dice potenciar, aprende español durazo, a potenciar la mega región. Es cierto, si nadie está diciendo que no, pero por ¿pero con qué derecho tienes tú de entregar lo que no es tú? Bueno, es de Sonora, además tuviste oposición, ¿estará de acuerdo el, el, el, el que estuvo en la oposición? No sé, ¿estarán de acuerdo los demás senadores? Digo, pues que hagan un referendo interno para empezar, ¿no? y dice, tendremos contacto permanente y daremos continuidad. Vienen grandes cosas para nuestro Estado. Nosotros le lo mejor a Sonora eso, que no quede dura yo tengo yo duda, yo tengo este la mejor eh, eh, tengo amigos de Sonora de Primera y se me hace que es gente maravillosa bueno, ya no hablemos de sus tiene eh, las mujeres de las más bellas del país etcétera, bueno, sigamos ¿qué más tenemos de este señor durazo? Giselita? bueno, ahí tiene eh, luego dice, muy grato encuentro con Jacobson ya sabe el embajador a la que expulsaron de la administración Biden, para promover la inversión en Sonora. Bueno, ya ven, ya apareció el peine Viene a traer lana, a convertir a dominar el litio por parte de diferentes sectores a través del Consejo de Desarrollo Sostenible del Estado, es el famoso Consejo. Su experiencia como embajadora de Estados Unidos en México. ¿Cuál experiencia? ¿Qué hizo? Y asesora del presidente de POTUS, así les dicen a los de allá. Bueno, fue asesora y ya la corrieron no engañes Durazo, ayudará para fortalecer la visión de ser facilitadores de la inversión y con ello atraer bienestar para todas y todos, y esa palabrita de bienestar depende en boca de quién. ¿eh? yo en la boca de Durazo no le tengo confianza a su bienestar, porque al revés va a ser un despojo de litio en México y en Sonora, a ver tienes otras más de, de este Durazo, bueno y acepta a la Pavlovich que en su cara todavía tiene un mes que su cara ya estén haciendo inversiones y ya ni participe Luego dice, visité en la ciudad Mesa, Arizona, a la empresa Urbis. No, esa es una vacilada. Luego, oportunidades de inversión en nuestro estado, convertir la mega región, ya le está llamando mega región, binacional en un hub de manufactura de baterías eléctricas. Pues ahí sale el litio. El litio lo da México y lo demás ellos... Como, como siempre lo han hecho, no, el valor agregado se lo llevan ellos, con su tecnología necesitamos inversión para desarrollar, ya lo di, ya lo reconoció necesitamos inversión para desarrollar la producción de litio ya salió el peine y grafito ahí lo tienen ya más claro, no puedes ahora esa inversión no sé cómo esté la, la, la jugada federal este, lo va a aceptar la Secretaría de Hacienda no vamos a ver quiénes llegan, etcétera, este, qué tal si son enemigos del país, si no es nada más entregarse a ciegas, etcétera. A ver, ¿cuál otra, giselita que más tienes? Bueno, el Atlantic Council, eh, ah, bueno, ahí viene también con el Banco Mundial, ya entregándose directo al Banco Mundial, se fue a la U.S. Chamber of Commerce, vean a dónde, y, ...y miembros del Banco Mundial... ...bueno, primero vente a visitar a la Cámara de Comercio de, de, del país... ...habla con la Secretaria de Economía... ...con la Secretaria de, de Energía... ...no, él se fue a entregar a Estados Unidos... ...y con el Banco Mundial... ...hay multinacionales, véanlo, interesadas... ...bueno, yo estoy viendo eh, eh, su discurso... ...este no parece mexicano... ...es pues un discurso cualquier tejano de Arizona o de Nuevo México así habla, y está bien así es su personalidad de ellos, nadie está en contra de ellos, pero esto no es un un mexicano, no habla así hay multinacionales interesadas en conocer oportunidades de inversión en Latinoamérica para proyectos de alto impacto social, ambiental y financiero ahí salió financiero ¿tienes algo más Gisela? ¿tienes algo del Atlantic Council? yo veo aquí, ahí está vean, vean el Atlantic Council se fue a meter a la boca, de lo yo creo que ni lo sabe, ni ha de entender que es Satanás. yo tengo una muy mala opinión de Durazo, eh, se los digo abiertamente, no crean que opino muy bien de él, no es un agente, no lo veo inteligente, es pragmático, este, muy pérfido, como toda su vida, entonces así que no crean que tengo una muy buena opinión de él, y eso me preocupa más, es como el Videgaray, todo el Videgaray está más, más instruido, y bueno, nosotros le su instrucción. Hay del Atlantic Council. Vean quién fue el expresidente. James Logan Jones, general retirado, fue asesor de seguridad nacional de Obama. Vean ustedes, no sé, que alguien me lleve la cuenta, ¿cuántas veces he repetido la palabra asesor de seguridad nacional cuando estamos hablando de esta relación eh, eh, de, de durazo más que de Sonora, con. La, ...por la entrega del litio a Estados Unidos... ...vean cuántas veces... ...síguele, a ver si tienes más... ...del Atlantic Council... ...ahí tienen, vean quién... Brent Scowcroft... ...asesor de seguridad de primer orden... ...que lo fue... ...tanto con Gerald Ford... ...como con papá Bush... ...y además fue asistente militar de Nixon... ...están... ...bueno, yo creo que este durazo ni se dio cuenta... Bien de entender todo esto que les estoy diciendo. Bueno, luego vean quién, Susan Rice, fue miembro del Atlantic Council y asesora de seguridad nacional de Obama. Luego, Chuck Hegel, senador, exdirector del Atlantic Council y exsecretario del Pentágono. Es decir, militarizaron Sonora. Es, es mucho más allá que privatizar militarizaron, se vuelve ipso facto, un, eh, un estado bajo el paraguas. ya estamos con el Northcom, pero aquí ya es más específico, a ver si tienes más de Atlantic Council, que ya me, ya me asusté Gisela, bueno, recibe fondos de 25 países y fondos privados, entre ellos Burisma Holding y hasta Facebook fueron los promotores del fracasado plan del TTPI ya saben lo que iba a ser del tratado eh, inversiones eh, de inversiones eh, transatlántico, de partnership, el, eh, que, eh, que no funcionó, fue un fracaso. Bueno, y Burisma, pues ya sabe todo el escándalo, el hijo de Biden, de Hunter, eh, que recibía dinero de Burisma, etc. Es decir, nos van a, tra van a tratar a... Pobre este cuate durazo, en serio, me, me da hasta lástima. Eh. Van a tratar a... a y voy a decir algo muy fuerte, sobre todo los que saben de geopolítica. A Sonora, cómo Estados Unidos trató a Ucrania. Así. Todo el significado geopolítico que eso conlleva. Bueno, la siguiente, ya casi para concluir ahí. ¿Qué es eso, Gise? Ah, es ahí donde reciben dinero. Entonces aquí hay una... Ustedes ven a los contribuyentes... Ahí viene Open Society de George Soros y veamos, hay los que lo quieran ver, vean que de quienes reciben dinero. Tienen una un rango de más de un millón de dólares y tienen otro de vean, más de un millón de dólares, luego de medio millón. No les quiero romper la cabeza porque si no, no acabaríamos. Aquellos que les guste mucho dinero de Gran Bretaña, pues sí. Gran Bretaña y Canadá tienen grandes manejan mucho la cuestión minera, es normal, no crean que me asusta, etc Goldman Sachs, ahí la tienen esos son los de millón para arriba Rockefeller Foundation, aquellos que nos dicen que los becarios de Rockefeller o becarias, como le quieran poner son nacionalistas, ahí lo tienen sigamos ya mejor dejemos de lado esto ya bueno y ahí viene la parte importante para que vean el nivel de Atlantic Council. Vean. Dice: un think tank, es un centro de pensamiento de Estados Unidos que es Atlantic Council, ayuda con su laboratorio pequeño, ayuda a Facebook a combatir en los multimedia las, no, las noticias fake en los medios, en las redes sociales. Bueno, traduzcan. ¿Qué significa? Que todo aquello que no convenga a sus intereses geopolíticos, estratégicos. Estamos en el Olimpo de la estrategia de Estados Unidos. Es decir, no, no hay que equivocarse. Eso es muy importante lo que les acabo de decir. Entonces, ellos redireccionan, ellos van a dar órdenes. Esto sí, es. Jalife, vetado. Imagínense Jalife, que lo dejan hablar quizás ahorita hasta nos meten, ¿no? por la cuestión del líquido, que es... Ahora, yo ya les dije, yo no sé, tenemos que hacer acuerdos que, que beneficien a México. Desgraciadamente la reforma energética benefició una vuela de parásitos que ni sabían de petróleo. Los de Oxo ya estaban eh, eh, en la exploración del petróleo. Dame el favor, bueno, etcétera. Entonces, este no Y por eso les digo, vean, eh, me preocupa mucho. Estamos viendo lo mismo, lo que hizo con Dolitza Rice... Su papel, ¿se acuerdan? Cuando hubo una, en octubre de 2012, hubo una reunión en Sunnylands, y ahí, eh, eh, patrocinado por el Wilson Center, ahí la tienen, ahí ven, vean quiénes estaban: Krause Kleinbord, el anti-mexicano Krause Kleinbord, Emilio Lozoya, ya saben todos sus líos que trae con Otherwatch y otros más, y no quiero citar a más, porque me voy a pelear con Medio País, pero los conocemos a todos. A todos. Y ahí vean cómo eh, hicieron un retiro espiritual petrolero y con el Instituto México del Wilson Center, veanlo, dieron recomendaciones en materia energética bajo la batuta de Condi Rice. Bueno, ¿y quién es Condi Rice? Pues imagínense, asesora de seguridad nacional de Baby Bush. Es decir, aquí estamos hablando en grandes ligas. Estos van y se entregan. Aquí puedo haber estado durazo. Si se hubiera tratado de litio, con los mismos, ¿eh? Pues no crean que esos van a, Esos al revés van a fortalecer más ese tipo de entrega. Ahí está Sonora, es el segundo estado más grande del país, con pocos habitantes, curiosamente, casi 3 millones. Vean, mide, 179 mil kilómetros cuadrados. ...la capital Hermosillo... tiene casi un millón de habitantes... ...y el PIB... ...tiene el noveno lugar del PIB de México... ...30 mil dólares por... ...per cápita... ...ahí lo tienen... ...un estado maravilloso... ...con sus otras dos ciudades importantes... ...ahí tienen Nogales... ...ciudad Obregón... ...no, aquí no viene Nogales... ...¿qué dice aquí? ...a ver mi lupa... ...no, Nogales está arriba... ...no, Navojoa, perdón... Pues nada más conseguir el béisbol... ...de la Liga del Pacífico lo sabe uno... ...Nabojoa... ...y Ciudad Obregón que está más al sur... ...muy cerca de los Mochis... ...todo lo que eso significa... ...y Madiraguato y todo eso... ...y Nogales que hay dos Nogales... ...ustedes lo saben... ...Nogales de... ...de la parte mexicana... ...y el otro Nogales, Nuevo Nogales... ...de la parte estadounidense... ...y realmente... La, la, la, la, ...los sonorenses tienen una estrecha relación... ...con Tucson... ...eso hay que reconocerlo... ...tampoco vamos a cambiar... La realidad y, la, y la, los intercambios humanos ¿no? Y como fronteras mexicanas pues Tienen a Chihuahua, a Sinaloa Y a, y a Baja California, del lado es este. Entonces vean lo súper además Del mar de Cortés O el mar de California Es mega estratégico Para acabar pronto Bueno, ¿tienes algo más? Hoy empezamos a preguntas y respuestas, Giselita ahí está, Sonora, primera reserva de litio, ya se los dije Dónde está localizado el proyecto se llama Sonora Lithium eh, muy ligado a Bacanora Lithium, etcétera. creo que es anglosajona y según el ranking de Mining Technology, el primer depósito mundial de litio del top 10 5 son de la anglosajona Australia, se encuentra en Baca de Huachi, ahí lo tienen es la Sierra Alta de Sonora a 275 kilómetros al oriente de Hermosillo es decir, dos horas y media para que los que manejan rápido okay, y a 98 kilómetros de La Mora ustedes se acuerdan donde ocurrió la carnicería de mormones de la familia Levarón, que ayer alguien, precisamente un legislador mexicano no, legislador mexicano me comentó que era un montaje, no lo sé no lo he investigado es una gente muy seria pero ya saben, esto hay que tener datos duros. Más que nada, bueno, siguiente. Ahí está, eh, el, el de los principales proyectos de litio del mundo. Vean, top 10, el primero se llama Sonora Lithium Project. Vean, ahí viene con cuánto, etc. Nos vamos a ver a los otros 10. ¿Qué sigue Giselita? ¿Qué, qué seleccionaste? Proyecto Litio Sonora es, un, es desarrollado por una asociación conjunta de la británica Cadence. Minerals, 70%, y la canadiense Bacanora Minerals, 30%. Ahí los tienen. Esta tiene 70%. Bacanora. Se trata de una operación asilo abierto en dos fases. La primera, con una capacidad de producción de 7.500 toneladas al año de carbonato de lidio, eh, va, van a invertir 420 millones de dólares. Y la segunda, dupli, la duplicará eh, la capacidad, llegará a 35.000 toneladas anuales. ¿Qué sigue, Giselita? La mina sonorense cuenta con una reserva de carbonato de litio por 300 años. Esto es de un artículo mío, ¿no? De ahí lo sacamos. Se ha construido una planta piloto de litio en Hermosillo, según Forbes, que señala su destinación al noreste asiático, Japón, Sudcorea, China, donde se concentra 95% del consumo. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que eh, Durazo, todavía sin ser gobernador, cambia de giro. Y se clava totalmente con el grupo de Albert, Stone, Bridge, Evercore, Atlantic Council, todo ese grupo. Y obviamente esto choca con, eh, con Elon Musk y, y Tesla. Vean, yo les doy escenarios, no les voy a decir qué va a ocurrir. Eh, ahí se puede dar un choque muy feo entre los dos grupos estadounidenses que están chocando en Estados Unidos. Y pueden seguir su choque en Sonora, eh. Les digo como advertencia. Este, aquí este es el viejo este y, y realmente me da pena que, que durazo siendo, habiendo, habiendo estado en seguridad, bueno, ya vimos cuál fue su, su pésimo desempeño, pues no vea esas, eh, eh, esas reflexividades como dirían hoy. Bueno, ¿qué, ¿qué otra tienes, Gisela? Salió muy largo nuestro tema. En Sonora... El vehículo para competir por el litio. Ahí lo tienen. Esto lo, lo sacan en Forbes. Eh, Sonora Lithium Meterá al país en la carrera por el litio. Pues nosotros ya lo vimos antes de que existiera Durazo, por favor. Nos ven a pantallar ahí a los aldeanos. ¿no? Eh, un elemento vital para elaborar baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. La compañía busca inversionistas. Está muy, está muy visto. Bueno, ¿qué sigue? Está eh, fiebre de litio, golpe en Bolivia, inversión anglosajona en Sonora y Tesla en Alemania. Otros analistas arguyen que la producción podría servir al mercado de Norteamérica debido a la proximidad. Pues sí, eso es evidente. ¿Qué más, Gisela? Bueno, ahí ven ustedes las dónde se encuentra, ¿qué sigue? ya y por eso entonces pregunto bueno ya no hay mexicanos en México por qué hago la pregunta ¿Ten, tuve, tenemos que ir a buscar a la ex embajadora Roberta Jacobson no me estoy candidateando además yo no me llevaría bien eh, somos mutuamente incompatibles Durazo y yo este yo no este, aceptaría ninguna chamba, ni la estoy pidiendo ya a estas alturas de mi vida pero comento ya no hay mexicanos en México de plano, tenemos ya que ir a buscar a una ex embajadora que está en el grupo. Y hay va otra, ¿eh? Esa no sé si la pusimos, Ciselita. Cuando me puse a investigar, eso lo recuerdo bien, recientemente a, Stone, a Albright Stonebridge, están ligados, son socios de un grupo de abogados que está en el top ten de abogados eh, del primer, de los primeros abogados del mundo que se llama Dentons Global no, Advisors. No, de, de Dentons Global Advisors. Ahí lo tienen aquí arriba. Vean. Vean tienen 12 mil abogados. ¿Escucharon bien el bufete? 12 mil abogados. imagínense un pleito con ellos. Por el bufete le da la cobertura legal a, la, a las inversiones. Y vean, están en todo el mundo, hasta en China. Incluso eh, han hecho una asociación de entonces con un, un grupo en China, precisamente para eh, ver los contratos y todo lo que se refiere. Ustedes ya lo saben. Es decir, van de la mano. Si no, es nada más sacar litio. Y va mucho más. Eh, vean, no, invallé, no, no nos estará repitiendo durazo la guerra de los pasteles. ¿Recuerden que nos pasó con las guerras de los pasteles? por unos pasteles y invadieron a México en el siglo XIX bueno, y ahí tienen ustedes, vean dónde están en más de, vean cuántos países, prácticamente todos en México ya están, no me quiero meter a la filial mexicana porque ardería Troya, mejor lo dejo ahí ¿qué más Giselita, qué más tenemos? esa es su, su red global, Global Network ¿tienes más? ¡ah, bueno! ahí viene la, esa, esa es la joya bueno, ¿quiénes tienen que dar el permiso y vigilar? pues la, comasio, la Comisión Reguladora de Energía a la que me da pavor hay tres que son de Morena, que yo conozco muy bien y los otros cuidado, güey. Eh. nada más les doy un dato incluso a Norma Leticia Campos Aragón yo la conozco, pero no sé qué le pasó, ¿eh? sinceramente no lo pasó, el, eh, yo sabía que era nacionalista, estuvimos juntos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ella me presentó libros, etcétera, nos ya tenemos buena amistad, luego se le subió y ya, ni modo, así es la vida, pero eso no es lo importante, para decirles que conozco a muchos de ellos, ellos tienen que dar el visto bueno, y también la Secretaría de Economía y también la de Energía, no sé cómo esté eso, ¿eh? porque con eso de que Economía está a cargo de litio, que tampoco lo entiendo, el, eh, ahí, va, ahí les va la peor parte. Pues resulta que Campos Aragón llamó de asesor al peor enemigo de la 4T, Mario Di Constanzo, que es un amponazo, así amponazo, traicionó al presidente, era el topo de Videgaray, lo pusieron en conducir. ayer estaba festejando... Eh, eh, pues de que el, el desastre así le puso de la fracaso, no sé qué le llamó, de la consulta a esta cosa lo llamaron, vean polémica llegada de Mario Di Constanzo a la CR, luego obviamente tuvieron protestas todo el mundo este, y además yo sé hasta quién lo metió ahí él es otro, es otro duracito este, este es duracito, eh, siempre ha traicionado y Tamita no sé si ya acabó su licenciatura se hacía pasar por doctor y no tenía la licenciatura imagínense, ya no le he seguido el ya es irrelevante realmente este, etcétera pero esto era el si da favor es decir, ¿quiénes van a aprobar en la CRE o los van a ir a lubricar? ¿por qué llega esta cosa a la CRE? le dieron una oficina especial ahí me pasaron pasado toda su, su, su travesía ahí ya, ya, mejor eh, ni quiero hablar más. De, pero sí me preocupa, porque ellos tienen que dar el visto bueno. Esperemos que eh, Campos Aragón recapacite y no vaya a cometer una locura más. Bueno, siguiente Gisela. Yo creo que ya acabamos, ¿no?